Fluyó Ah Tai Chi Tai Chi Fluyendo con el ki Tai Chi Tai Chi Tai Chi energy Tai Chi Tai chi, Tai chi, firma energy Tai chi, Tai chi, tai chi, tai chi, fluyendo con la we Empieza a sentir, olvídate de mí, no digas que sí, centrate en ti, empieza a sentir, olvídate de mí. Los ojos solo te imagino a ti No paro de pensarte en cómo ser feliz Sin ti a mi lado sé que eso no va a ocurrir Aunque tú no me quieras No te puedo dejar ir Baby Tai Chi Tai Firma energy Tai chi Tai colon aquí Tai chi Tai Chi Tai Chi Tai Chi, Tai Chi, Tai Chi, Tai Mis barras son los puños de mi voz Golpeando pases, soy un boxeador. Como el vino, cada año yo soy mejor. Solo miro al futuro porque soy un soñador. Cada vez que yo medito, me te pienso no like. Yo me había enamorado Me imaginaba mil historias Ahora no van a ningún lado Tahiti, Tahiti, Tahiti Firma NT Tahiti, Tahiti, Tahiti Trance con luna aquí Tahiti, Tahiti, Tahiti Tahiti, fluyendo con el beat Tahiti, Tahiti, Tahiti Tai, ti, tay, ti,